Bien, en este ejemplo vamos a ver uso de las clases eh, bootstrap para tablas. Os recuerdo que existen varias clases, una de ellas es la eh, tabla Stripe, donde cada fila tiene un color determinado, la tabla border, que da un efecto sobre los borders, luego tenemos la tabla Over, la tabla Condense y la tabla Responsive la tabla Condenser lo que hace es ajustar el contenido a la tabla cuando está muy grande y la tabla responsive lo que permite es que aparezca un escudo horizontal aquí solamente tenemos ejemplo de tabla stripper, la tabla bordered y la tabla over la tabla over sobre la fila cabecera no realiza nada pero sobre las del cuerpo Observamos que le hace un color gris sobre las mismas. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resto del código. Lo primero, creamos un archivo eh, con bootstrap HTML, donde incluimos todos los el elementos necesarios, incluimos el link a CSS Bootstrap, si vamos a utilizar CDN, utilizamos CDN y nuestra CSS propia. Creamos tres tablas, en este caso fijaros que una vez que he creado cada una de las tablas, repito la estructura diferenciando la cabecera del cuerpo. De acuerdo a cada una de las tablas le he dado una clase clase table table border ¿eh? clase table table stripe y clase table, table over si quisiera hacer o completar el ejemplo como os invito con la table condense y la table responsive se hace de nuevo la tabla y se pone clases table, table over, perdón, table, table set o eh, clase table, table responsive. Ahora vamos a ver los estilos de la tabla. Lo primero que hay que tener un poco de cuidado es a la hora de invocar la tabla. Por ejemplo, en mi caso me coge las clases de esta manera, punto table stripb. Punto tablet borderes tablet over en algunos otros o la sintaxis eh, dice que también se puede como punto tablet tablet stripper algunas veces esta opción da error por eso la tengo yo comentada pero recordar que si no se coge de esta manera se invoca las clases de esta otra. Como podéis observar, en Tablet Stripper lo que he hecho es ponerle un background salmón. Por lo tanto, aparece una fila en color y la otra sin color. ¿De acuerdo? Lo que hemos llamado estilo cebra. Luego, en la segunda, Tablet bordes modifica los, eh, los bordes. Aunque este efecto hay veces que es difícil de observar. Depende mmm, del navegador, me he dicho, del móvil, la tablet en la cual se esté ejecutando. Y por último, tenemos Table Over. ¿Qué ocurre si en Table Over coloco un background? Evidentemente, como le he dicho, va a dar un color a toda la tabla. La tabla se pone con el color amarillo. Y al pasar el ratón sobre cada una de las filas, cambia al color gris. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminó la explicación de este ejercicio.